Black y Gohan habían regresado al futuro y salen de la máquina del tiempo con una sonrisa Gohan. Pudimos darle la medicina a mi papá Jeje, pero por qué no cambio casi nada si viajamos en el tiempo Black Goan, solo. Hicimos otra línea del tiempo donde tu papá está vivo es obvio que nada va a cambiar, pero bueno por lo menos Goku está vivo en el pasado Goan baja la cabeza algo triste. Pues sí pero le gustaría que mi padre estuviera conmigo Black toca el hombro de Gohan y sonríe Goan, tu papá está orgulloso de pielte en el otro mundo. Créeme Gohan gracias Black. Sabes te pareces mucho a mi padre Black sonríe como Goku gracias a mí. me gustaría ser más fuerte que él en un futuro Gohan yo igual Black mejor hacemos un skip ya habían pasados algunos meses y solo va a viajar ahora solo Trunks y Gohan y Black se viajaran al pasado Trunks adiós mamá Bulma tem cuidado Trunks Gohan yo pelearé contra mi padre prenden la máquina del tiempo y viajan en el tiempo y aparecen en un lugar rocoso y salen volando porque escucharon con bigote destruyendo una nave Trunks va corriendo y salva a la señora y al niño Bulma eres tú el chico de la Esa vez Trunks, si jeje Gohan ve todo y sonríe jeje, sí si que se parece un poco a su padre solo sin el orgullo mientras Black en el futuro Black, bueno, ya se fueron yo iría a entrenar o algo jeje, él tenía una sonrisa infantil Bulma, si eres idéntico a Goku solo que tú tienes esa ropa de color negro tú nunca te la quitas Black, es que tengo muchos copias de esta ropa, me gusta mucho Bulma, tú tienes novia o algo, es que siempre te la pasas entrenando y casi no sales Black, se sonroja un poco, es que ninguna chica me llama la atención, pero si le gustaría tener pareja, pero bueno, iré a entrenar. Black pone sus dedos en su frente y desaparece y aparece en un bosque. Nota en el pasado, todo pasó igual con los androides 19 y 21 derrotados. Black empieza a liberar Key hasta llegar al Super Saiyajin 2. Pero él sigue aumentando su poder hasta llegar al Super Saiyajin. Fase 3 es gran desgaste de viajar a otra dimensión y pelear contra otros villanos de Dragon Ball. Lo canon ya se contra Broly. Black alza su mano y abre un portal con el anillo y entra. Ahí se veía como todos los guerreros. Z estaban siendo masacrados por Broly Goku maldición es muy fuerte perdón chicos no pondré contra el Broly morirás Kakaroto se empieza a reír como un psicópata. ¡Jajajaja! Black sale del portal y le da una fuerte patada a Broly mándalo a unos edificios Goku descansa yo ayudaré a derrotar a este Brocoli. Goku quien eres tú, Black no hay tiempo para esto solo descansa yo intentaré matarlo Broly le intenta dar un puñetazo a Black pero Black lo detiene con su mano con algo de dificultad y Black le da un fuerte golpe en el estómago Black es todo lo que tienes maldito broly libera más poder y le da varios golpes a black pero black se dejaba golpear y él sonríe a black detiene un golpe de broly y él se transforma en ssj2 dándole un fuerte golpe en el estómago a broly atravesando y lo desintegra con un ataque de kia pelea a black hable otro portal y entra regresando al futuro él solo sonríe y cae al piso cansado y destransformado en el piso chica ve a black y se preocupa y lo agarra que le pasó a este joven porque está así la chica lo lleva a una cabaña y cura a black con medicinas black despierta y Ve a la chica pero Black No tenía ropa puesta que me pasó este Y quién eres tu chica mi nombre es Liz Black Mi nombre es Black Kelvin y gracias por ayudarme Jeje Liz como acabaste así Black Estabas muy lastimado Black Sonríe de una forma infantil Pelee contra alguien muy fuerte Pero lo derrote estoy emocionado por pelear otra vez Liz Le cae una gota de sudor estilo anime Y le da un sape a Black Idiota casi mueres pero bueno Black Se soba la cabeza con algo de dolor Ay mi cabecita eso me dolió Eres bipolar Liz ve con enojo a Black Y le da otro golpe en la cabeza no sabes cómo tratar a una dama black cambiando de tema y mi ropa liz se sonroja un poco está en ese cajón sale de black se pone su ropa y sonríe leve y va a la mesa y ve un montón de comida y se le cae la baba liz puedes comer lo que quieras no te preocupes black se sienta en una silla y empieza a comer como un saiyajin liz le cae una gota de sudor y lo ve comer si sí que tenías mucha hambre y de dónde vienes black vengo de corporación cápsula liz wow conoces a la gran bulma black si la conozco la quiero como una madre liz oye black y tienes novia o algo Black este tenía pero me engaño pero bueno es el pasado pero que más da Liz baja la cabeza lo siento Black por recordarte eso Black no importa es el pasado y sabes me gustaría ser tu amigo hay algo que pudiera ayudarte Liz pues si sí, hay unas personas que siempre me molestan y me intentaron golpear Black se enoja un poco y se levanta te ayudaré Liz tú eres muy importante para mí ahora Liz se sonroja un poco y abraza a Black y lo ve con una sonrisa gracias Black eres muy amable Black se sonroja como un tomate no iba a la puerta y la Abre se va donde están los que molestan a Liz unos momentos después que elvin regresa con una sonrisa Liz como te fue Black pudiste derrotar los Black si lo malo que eran muy débiles bueno hasta aquí dejaré el cable a meta de likes serán de 25 likes.